can crash be my friend bienvenido un día más a Be Productive, my friend, en Onia TV. Yo soy Alicia y hoy os voy a contar cositas sobre la publicidad display. Pero antes de nada, ¿qué es la publicidad display? Pues yo os cuento. Es un tipo de publicidad súper efectiva y que todos deberéis estar usando sí o sí. La publicidad display es un formato publicitario en el que se enseñan banners en páginas web. Por ejemplo, cuando tú entras a un periódico y estás viendo que te salen encima y a los lados algunos anuncios, eso es publicidad display. Hay muchos tipos, hay vídeos, hay banners estáticos que solamente son imágenes, hay GIFs, incluso unos muy muy chulos que son HTML5. La evolución tecnológica ha permitido un gran crecimiento de este tipo de publicidad y ya se ha convertido en uno de los preferidos tanto de grandes empresas como de pymes. Vamos a ver las 5 ventajas que a mí más me gustan sobre la publicidad display. La primera y mi favorita del mundo mundial es... Espera, espera, mejor te la voy a contar al final, que esta es buena. Las segunda ventaja es que tienen un formato editable y súper atractivo. Son una publicidad muy, muy llamativa que puedes aprovechar de mil maneras distintas. Echa la imaginación para que tu campaña sea todo un éxito. Además, ¿quieres aprender a hacer un buen banner? Pues entonces no te pierdas el post que te he dejado en la cajita de descripción, donde te explicamos cómo hacer un banner perfecto. La tercera ventaja, que a mí me parece increíble, son las campañas de retargeting. Este tipo de campañas te ayudan a posicionarte en la mente de tu consumidor, porque son aquellas que se muestran a personas que ya han visitado previamente tu página web o que han abierto uno de tus emails. Por lo tanto, este tipo de campañas son imprescindibles. Las tienes que hacer sí o sí. Si no las haces, estás perdiendo dinero. Otra de las grandes ventajas es que puedes elegir la forma de pago de tus campañas. ACPC, costa por clic. ACPA, coste por adquisición de tus clientes, ACPM, el coste por cada mil impresiones que se muestran... ¡Un sinfín de posibilidades! Otra de las ventajas de la publicidad display es la segmentación. Te permite segmentar exactamente a aquellas personas que más interesadas pueden estar en tu producto o servicio. Y ya, por último, la quinta y última de las ventajas que a mí me gusta, Que la publicidad display es medible. Como decía en el vídeo anterior, lo que no se mide no se puede mejorar. Esta es la gran ventaja de la publicidad display frente a los métodos tradicionales. Que todo, absolutamente todo, se puede medir. ¿Cuántas impresiones tiene tu anuncio? ¿Cuánta gente está convirtiendo a través de ese anuncio? ¿Cuánto te está costando? Y con todos esos datos, tú puedes saber qué es lo que te está funcionando y qué es lo que no, para poder mejorar. Y ahora que ya tenemos claro qué es la publicidad display y cuáles son sus ventajas, te voy a contar las dos herramientas que yo utilizo personalmente para mis campañas display. Oniad y Google Ads. Oniad es una herramienta muy muy sencilla para hacer publicidad display en webs premium y de una forma económica y muy precisa. ¿Qué tipos de campañas se pueden hacer con Oniad? Se puede hacer prospección, son las campañas de público nuevo en las que vamos a conocer nuestra empresa a todo el mundo que nosotros queramos. Retargeting web. Este tipo de anuncios se muestran a aquellas personas que ya han visitado tu página web. Puedes hacer diferentes tipos de campañas según las secciones de tu página que hayan visitado. Por ejemplo, una campaña específica para aquellos usuarios que hayan metido cosas en su carrito, pero no hayan llegado a terminar la compra. Es súper interesante para estas personas hacer una campaña específica en la que puedes utilizar aquellos productos en los que se han interesado esas personas. ¿A qué mola? En tercer lugar está el retargeting email. Son anuncios que se muestran a las personas que han abierto tus correos electrónicos. Esto puede ser muy, muy efectivo para equipos comerciales. Con estos tipos de campañas puedes atraer público nuevo a tu web, puedes fidelizar a tus clientes y, por supuesto, puedes conseguir más ventas, que al final pues es lo que todos queremos. Si quieres saber cómo funciona la publicidad display con Onyaz, en profundidad, no te pierdas el enlace que te he dejado en la cajita de descripción, donde te lo explicamos todo paso a paso. La siguiente herramienta que yo utilizo para la publicidad display es Google Ads. Google es una herramienta que permite permite poner anuncios, al igual que Onia, pero en la red de display de Google, que está conformada por un montón de páginas web, además de YouTube y Gmail. La ventaja principal de la publicidad en Google Ads es que puedes segmentar mucho a tu audiencia, por datos demográficos como sexo, edad, capacidad económica incluso, por intereses, si a tu audiencia le gusta la moda, si le gusta la belleza, todo eso tú lo puedes segmentar. También puedes hacerlo por palabras clave, por ejemplo, si vas a vender pésped artificial, pues puedes Puedes poner como palabra clave césped artificial para que así tus anuncios aparezcan en webs en las que se utiliza ese término. ¿Quieres saber cuáles son las diferencias entre Google Ads y Oniads y para qué se puede utilizar cada uno así como la mejor manera de combinarlos entre sí? Entonces, otra vez más, no te pierdas el post que te he dejado abajo en la cajita de descripción. Y con esto ya hemos terminado el Be Productive de hoy. No olvides suscribirte, darle a la campanita para enterarte de todas nuestras novedades y nos vemos en el próximo.